¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy les traigo un casito paranormal Que me han etiquetado muchísimo en TikTok para que lo cheque. Y mientras yo más lo estaba viendo, me daba cuenta que tal vez esto sí podría ser eh, 100% cierto. Ya que recuerden que la actividad paranormal no es como tal de que te aparezca el diablo ahí bailando enfrente de ti. O que veas la sombra así súper nítida de repente. Así no va. Las cosas van poco a poco y son cosas como pequeñas que tú vas notando, sobre todo si vives ahí en la casa. Y es aquí cuando uno dice, ok... Esto me pasa a mí, eh, que ella lo haya eh, logrado capturar como en video es algo, pero eh, bueno, de todos modos la actividad va como que leve. Entonces creo que esta vez sí es un caso cierto. Y pues bueno, ¿qué les parece si lo vamos a ver? Vamos a analizar sus videos y ustedes me dicen al final si concuerdan conmigo o piensan que no. Um, bueno, entonces aquí van a estar apareciendo mis redes Recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Estas son mis redes oficiales Si me quieren seguir o seguir como que pues la oficial Porque luego hay de repente cuentas que dicen que son mis cuentas secundarias Lo cual no son, no tengo cuentas secundarias en ningún lado eh, Están en la cajita de descripción enlistados cada una de mis redes oficiales Por si me quieren seguir por allá Pues ahí se los dejo Y recuerden suscribirse porque si no choc Que ahora está un poquito borrosito Porque estamos tratando otra calidad de video eh, Pues bueno, aquí ustedes lo van a ver Chuck va a ir a sus casas y les va a agarrar la mano y los va a obligar a que se suscriban a este video, a este canal Así que bueno, yo les recomiendo que se suscriban Y bueno, sin tanta palabrería, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este caso? Vamos adelante Ok, este perfil se llama Um, Some I Guess creo que es así como se llama, y esta es una chica que um, vive con sus papás en su casa y sus dos hermanas aunque ella lo dice pero no salen, solamente sale ella y sus papás y bueno, ella era una chica que subía videos totalmente normales, o sea, acorde a su edad ya saben, algunos trends de maquillaje, o sea, cosas normales cuando eh, de repente empieza a subir pues unos, unos videos que ya no eran como tan normales, ¿verdad? Um, yo creo, porque ella no da mucho contexto, pero yo creo que sinceramente ya existía este tipo de actividad en su casa. Pero a lo mejor se intensificó un poquito o a lo mejor se fue y luego regresa, que es lo que pasa casi siempre. Um, por ejemplo, aquí en mi casa podemos tener... Épocas Donde la actividad paranormal está muy muy fuerte Y de repente hay meses que no pasa absolutamente nada Así es como generalmente pasa Entonces yo creo que más o menos es lo que le pasó a ella Empieza con un video donde ella muestra como que está en su casa No hay nadie alrededor porque ella muestra Y de repente le empieza a decir como pues a la entidad que vive en su casa Así de que mueve la botella y la botella se mueve Recuerden que dicen que esto es malo, o sea, como que hablarles así directamente y es más malo como que te hagan caso porque, bueno, eso significa que ya te andan escuchando, que ya saben que ahí están como conviviendo. Y qué les parece si vamos a ver este primer video en lo que seguimos con los demás. you move that? No. you move that again, please? Oh, oh, oh, oh, oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What? Can you do that again? Can you do it again? como ya lo vieron este video obviamente la gente le empezó a preguntar de qué a ver qué está pasando no sé qué y ella es cuando empieza a relatar pues que pues que sí que están pasando cosas que de repente escuchaban cosas pero pues que últimamente pues esto estaba como más fuerte empezamos eh, como fuertecillo el, el fantasma un día se levantó y escogió la violencia entonces ella decía eh, este caso está en inglés entonces dice ella en el video que aquí les voy a poner enseguida, ella lo que dice es quiero lavar mi ropa y se escucha que alguien está tocando por dentro. Cuando ella abre la puerta, bueno, vamos a ver. Y escucha que están tocando por la parte de adentro. Esto es algo que, pues, es recurrente en sus videos. Esto de estar toque y toque y toque. Y ellos, eh, pues, en un punto ya no saben de dónde vienen estos toquidos. Entonces, bueno, esto es lo, lo primero, ¿no? Así como que empieza a pasar. Y bueno, me llama la atención que, a pesar de que sus videos quedaron como. Bueno, no los terminó. Ya nunca dijo que si siguió pasando que. Ya no sube videos desde hace un buen rato, o sea, les estoy hablando que desde el 2021 ya tiene unos meses que no sube absolutamente nada. Sus primeros videos los empezó a subir como en el 2020, es decir, que este, este caso ya, ya tiene, pues sí, ya tiene rato. Y bueno, ella pasa como semanas sin subir nada y pues la gente se preocupa y le preguntan que si está bien y ella sigue diciendo que sí, que está bien, que la actividad de repente va y viene. Les digo, como todo caso normal. Entonces, sinceramente creo que no sube nada. Pues porque no ha captado nada, ¿verdad? Porque no ha pasado nada, porque así es la actividad paranormal normal. Bueno, entonces de repente ya sube un video y dice, oiga, mi papá amaneció con una marca rara, lo cual este tipo de marcas no es normal. Más bien siento como si alguien le hubiera como agarrado bien fuerte el brazo y es esta marca la, pues sí, la, la que le queda. Ahora empezamos a notar y este tipo de cosas también es normal que ella dice que está en el trabajo y también se escuchan este tipo, o sea, bueno, el mismo tipo de ruidos como que ella los atrae a su trabajo también y en su trabajo también le empiezan a pasar cosas, pero hubo, hubo un video que sinceramente tú lo escuchas y bueno, se escucha, ella está diciendo así como, mm, pues sí, han pasado cosas y no sé qué, pero escuchen, o sea, dejen lo que está diciendo ella. Escuchen de fondo lo que se escucha. Parece como alguien quejándose, una voz de alguien adulto, obviamente. Pero se escucha que alguien se está quejando. Entonces, bueno, ya no nada más tenemos sonidos, sino que ahora hay una voz que probablemente, pues, es de este ente que los está acompañando adelante con el video con audio. Well, we've had some doors slamming here. My mom has heard one firsthand and my dad has heard one firsthand. Um, the upstairs bedroom and my little sister's bedroom. Uh, we've heard voices, uh, different types of noises. Sorry. I haven't been posting as much. I've been really busy. Um, but yeah, that's kind of what's been going on around here. Um, Después dice que ahora a su fantasma pues le está gustando como que cerrar eh, puertas de golpe y bueno, hace lo mismo que con la botella, le, se sienta en la escalera y le dice, si estás aquí y tanto te gusta cerrar puertas, pues ¿qué te parece si cierras esta? Y de repente la puerta se cierra, ella corre con su, con su celular pues a grabar y pues no hay nadie atrás, no hay nadie en el cuarto, no hay nadie y... Creo yo que fueron solamente 2-3 segundos en lo que ella corre y regresa al cuarto... No el tiempo suficiente como por si hay alguien por ahí alcanza a esconderse tan perfecto que no se vea nada. También empiezan a escucharse como susurritos en lo que es el fondo de su, de su casa. Porque ella comenta que, bueno, o sea, sus papás trabajan y demás. Y pues de repente ella se queda sola en casa. Y es aquí cuando se empiezan a escuchar cosas. Aquí lo que me llama la atención es que los perros están como, como muy tranquilos. De hecho también se alcanza a ver un gato por ahí y... Se ve un poquito más alterado que los perros, pero los perros están como si eso lo escucharan diario. No sé si la entidad que vive ahí o la energía que hay ahí a lo mejor no es necesariamente mala. Recuerden que no tiene que ser malo todo lo que pasa, sino a veces hay unos espíritus muy muy traviesos. Por ahí les hice una encuesta en Instagram. Y les dije que este tipo de, de espíritus, esto hacen a veces nada más como llamar la atención, pero no les interesa para nada tener contacto humano o crear algún tipo de comunicación. Simplemente ahí andan, están haciendo sus cosas y si tú los escuchas, bueno, pero no es su, pues sí, como que su principal motivo comunicarse contigo. Y bueno, este tipo de cosas es eh, la que pues, más los asusta, obviamente, que son este tipo como de, ¿sí? De que se escucha que toquen. Y al momento de ella abrir, pues es que no hay nada. E incluso hay un video donde se escucha de que de verdad están toque y toque súper fuerte. Cuando ella logra descubrir de dónde venía el sonido, abre la puerta. Es un lugar en donde si ustedes dicen, ah, bueno, está creando todo. De verdad, no hay modo de que uno se meta ahí porque es una despensa, es una alacena. Y está todo atascado de comida. Incluso ella, ella puede, o sea, ella muestra como si ella se trata de meter y cierra la puerta. O sea, la puerta ni siquiera da porque está repleto de comida um and i'm hearing like all of this you hear that i don't know where it's coming from and i've looked everywhere i don't know where this sound is coming from Entonces es como, hasta se ve cómo se mueve la puerta así un poco como de los golpes. Uh, no sé qué estén tratando de decir. Este tipo de golpes eh, también lo escuchan sus papás. Ella comenta que de repente se escuchan, pero ellos uh, a veces no logran saber de dónde vienen. Entonces como que se tienen que poner a buscar y se dieron cuenta que venía de la regadera. E incluso están como los tres parados viendo. La regadera es de cristal, entonces pues no hay nadie adentro, se puede ver perfecto. Y se escucha que de ahí viene el ruido, el papá trata de abrir como la puerta y cuando la abre cesan los ruidos, o sea, sí, que están tocando y todos se quedan viendo así como, ok, esto está mal, o sea, se siente algo raro, se siente algo feo, esto está totalmente mal. ¿Dónde está Wait, it? The shower? What the hell? Uh, bueno, de los últimos videos que subió, ahora hacía algo como que la serie que yo tenía antes, que era como dejar grabando en su casa de repente. Y mmm, se alcanza a captar ahora sí una figura. Vamos a ver el video para que la vean por ustedes mismos. Entonces, efectivamente, ella subió tres videos más de otras partes de su casa, efectivamente hay algo ahí, pues sí lastimó a su papá, o sea, bueno, esa marca, suponiendo que sea del ente que vive ahí... Um, les digo, es que este tipo de, de entidades que hacen mucho ruido no necesariamente te quieren hacer daño Y no necesariamente se quieren comunicar contigo ni nada Simplemente les gustó el lugar o les gustó su energía y ahí se quieren quedar Entonces me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este caso Si ¿Sí será de verdad cierto Um, o sea, ellos sí se ven alterados en algún punto. Entonces, no sé. Creo que a este sí le daré como un poco más de veracidad. De decir, ok, este sí le doy como mi beneficio de la duda de que puede que sí sea cierto. Pero igual me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. Ya habían visto algún tipo de estos videos. Porque sí tuvo algunos que tienen como 5 millones de visitas. Sobre todo este que les enseñé al final. Donde se ve la figura, como que se mueve. Y es así como... Como media transparente, como una brumita muy muy leve que se puede ver. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Y pues recuerden seguirme en mis redes. Si tienen algún caso, algún tema que ustedes quieran hablar, por favor díganmelo en los comentarios para yo tratarlo en un siguiente video. Les mando mil besos. Nos vemos al siguiente. Bye bye.